Este eh, texto se llama Disa agati Nagati Gubija, el zapoteco morirá cuando muera el sol. Es Disa Zapoteco del Rincón de Santa Cruz y Gavila. Es un texto que escribí hace unos años eh, en, en un ejercicio de en un ejercicio de creación literaria y eh, se trata de, de crear un discurso de escribir un discurso en zapoteco. Entonces, se los voy a compartir en este momento. Es un borrador. Bueno, por los derechos de autor. yu <tose> Niki quiel a navani quiero, quiel a navani, quiel a navani nos haga reo nacarotus lembuchilusaro, las quiero ayer las caliente cosa es no, ni quieto bolisadi nea di zashi zacero, di zanabo lo can quiero y así caravunachi si bolide ziaracareo, nivo aquel hecho patróna di zaki esti zaro ziala, usvo tu di zalibam Munizagule, mon gabriel Libana la Taneki Chirula chiruula disa shiza, tibera no urnelai, chigutit anake Diz kekaboni gulasa, disa kekaboni shiza, walait showi, yu te kekaboni ramnei, todo disa estilo chetanai, ay disa shiza disa shiza, no rodi talai, tibi no shiza Diz Neda y la Navani. Neda nuestra Kili Gatiu, ya Kati Gatiu Villa. la lagir o tu chivuca, un itilor ley. Una chivalaza lo que Chivu de tiempo, una botita cario o una Niki tornero turnero de esa lluvia la cala chico tiempo na abuelo saca que a chico de tiempo na abuelo en el neve de la escuela muy lluvia la chica y salión en la chis afuera huevo en a guño su la reo todo a ver reo et a ver a lo legislataron lo Uzala la lajiru tuchiuuka, uniti loro ka nubulu saka yareo Kika tzala lajidoro gailayiru tubun tutsawi tujia Naparu la nakaru Chiuza a tiempo nizuaru natika Madra respeto chide na un Walaza, ni walaaza Malanizubu na chita naki tujinaru zananeru nirneru zashiza Zira jashita leireo bu na le nascareo. Chico veiro que tu buen vecino arnés ro disertiza, que no parao el arnés, ya la lajidoro, es Ashiza alén disertiza lo quiero. No hay chinozro que no azángna ca disertizaro, chinozro que las caracas rozaro, que las caracas rozaro lai, chinozro bicaterron acá disertiza quiero. No hay chide garna que gatí es ardaro, no capara dinero disertiza Kicchanó titare o reji kero wakasa zwaro ley u lawi. Usadiru Nana do kiero, diza xeza. Nanama bilijina y da xeza La ley gulizwa len izaliju, lenlei gulizabdo keke, lenlei gulunka newi tado, las lenlei billak e lengulun liban. Tuarajan vile snabi a uutele, Kikavusan laji lee shizakiro. Rakashba, Kigurusun stizardon. Como una caza uidiza na buluka ne kiro, gula chulide. Idula jarnabi del vile, kinele de shiza, gatitezale, gatitezardale. Bulusedi cabido keele stizeruna. Viscazan para laca vili neve lee. Buluzanila cabigatis adave, ilineve muluzabre de las que gulegún bayuje, ulu paladiza, kika ulu seda vedo que le para que locave. astila, la gacaro dinero ya, y la na u sedero, No me ha tocado ver a cabo y una vez escuelas que universidad no sé haber maestría, la RNV con doctorado. Tengo que usar galáver to arnés arriesga. Madre ya arakakéve, quizá hasta no es ve como arnés ya andaiza. Caso de no para todo una tapa diza. Caracanigo lasana zona norte ya abarne no inglés de entender la lage no les arriesga quiero. Madre todo arnano. Baja batuñe kis tízar ayú kabuñe grínguñe. Bishkei na kabuñe díza tíza. Yú gubúñe tu sede re o len s tízar o tané kipusiantu y nero na nakaru vidó. Komor nakaru orna na ya a loro o seda ro yisa astur enero. na tapa disa y delir o modo quiero seda ro la oportunidad de que el país de la de la ciudad de la ciudad la de de la ciudad de la de la escuela, deca la de la para la de de gobierno quiero o tu, tu no el gobierno que es que la nación que la nación que la nación que es la que es la nación que es la nación que la que es la nación que es la nación que que dejo a niiza con Israel en el desastre de esos estoros la lana la naroni en la banca bueno chigulati bishka samparalaké na bishka samparalaké narkarao zegalaji daoke y lilai ni kiniro panro dija na bulo bulo lunaro lunaro suacha como lojón dija o la taga ulasca. Kanara la cayó es va a seguir ni yo tape estar quiero que va a O va leva que su abasteci jimba, quita rima quimba. Luna rosjuan. O sudar o estresar o gomroga o que cabe dos a dos cabe Sazaka ve que tiene una sola y otra sola y otra sola y otra sola y otra y otra sola y otra sola y otra sola y otra sola y otra sola y otra sola y otra sola y otra Gaza jica, todo es bueno, todo es bueno. No nos acercamos to la gente que usa la gente que usa la gente que usa la gente Naguniti Yugute tu gulinosa, tu gulinelay. Como tu adzaquero, narratí catirati tu nakar, tu gulinosa, tu gulinosa, tu gulinosa, tu na tu gulinosa, tu gulinosa, tu tu no, no y nada que Rayo? Tengo rayo, Guaca. ¿Nayende? ¿alguien tiene algún comentario sobre lo que acaba de leer eh, Raimundo? Eh, no, rayo. Eh, ¿Tienes Dae calio, o es un seudónimo? Casi no se escucha, alguien, alguien preguntó algo, este sí, sí. Yo...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 complicada y difícil, pero muchas felicidades, a mí me gustó mucho tu texto. Muchas gracias. Okay. para los que nos escuchan, eh, agradecemos este espacio a Raimundo, que pues es una forma de acercarse a nuestras raíces, pero... Llamémosle un coloquio Shita, coloquio de leng nuestra lengua, y vamos a tomar la siguiente dinámica, la introducción que ya nos la dio Raimundo, y vamos a empezar un poco sobre la literatura ah, de las lenguas zapotecas en general. Eh, como muchos de ustedes saben, eh, es una tradición que nunca se ha perdido, y, por ejemplo, nuestros paisanos en el Istmo han recuperado mucho esta tradición, eh, desde lo que acaba de leer Rayo, también parte del de, de doctor López Chiñas, eh, en Andrés Enestrosa, en la Sierra Norte tenemos a Mario Molina, Javier Castellanos, y entre otros que, pues, no, no los conocemos, no porque no hayamos querido, sino que sus materiales no se difundieron como, pues, como debió de haber sido. Entonces, eh, la dinámica va a ser muy sencilla, Vamos, voy a leer unas cuantas, uh, unos cuantos poemas de, de mi querida amiga Irma Pineda, que es hablante de Dijaza. alguna una de Mario, unas de Picardía, y si alguien tiene algo que narrarnos, alguien, algo que nos tenga que platicar en Dijashida, no les dé pena hablarlo, este es un espacio para eso, está abierto, no, no es un formato... Acerrado, va a estar abierto, quien quiera expresar, eh, no importa, hay que perder ese miedo a hablar de Yashida. Entonces, eh, si alguien por ahí, eh, eh, Raimundo me dice si alguien quiere participar, les digo, es abierto, es un formato abierto, no es cerrado. Eh, la idea es eh, pues visualizar nuestra lengua y darle el valor que, pues, que merece ¿no? y que siempre va a merecer, no solamente, como decía Raimundo, para nuestras generaciones, y al final, pues, vamos a hacer un pequeño ejercicio de reflexión eh, de acuerdo a la lectura que se haga, ¿no? eh, Y vamos a hacer una pequeña conclusión sobre, pues, lo lamentable que es que nuestras lenguas están amenazadas. Eh, todas las lenguas eh, in, originarias de México están amenazadas, y lo vamos a ver al final. ¿no? Pero bueno, quiero empezar eh, igual compartiéndoles. Este es un libro de, de, Irma, de Irma Pineda, una gran amiga, colega, Ahora está, está tiene un cargo ahí en el, en el, eh, en la ONU, ¿no? Y pues Irma ha revolucionado mucho la escritura por la forma en de usar los tonos. Voy a leer dijastina eh, ya. Ojalá Irma nos escuche y me disculpe la pronunciación, pero vamos a intentarlo. Dice así: "Guzanandi la bevindi". Cadinacca venuala Gioava. Vitu zapando ti guinda naci, wiccia cichello, wiccialagie rinni nascignani rini ruallu, bire, lubici, bisece, Janura, dallazulu, ti guini, labio, pavio, navani lugi, migacci di degne neni nenio, los voy a leer en español para que veamos qué nos dice Irma. Dice, consejos de una tía. Debes andar erguida entre la gente, que nadie piense que te agobian los pesares. Muele en chintul para aromar tu pelo, adórnalo con flores de mayo. De rojo sangre ilumina tu sonrisa, pasea por las calles, mueve las caderas al caminar para que tu cuerpo hable de cuánta vida tiene esa lengua, que se esconden entre tus piernas. Bueno, como ustedes saben, en nuestra lengua, eh, pues, eh, tiene muchas propiedades eh, semánticas, eh, muchos, eh, muchas comparaciones, mucho juego de palabras, lo veíamos la otra vez, y pues vamos a seguir escuchando este tipo de creaciones, los invito a que se acerquen a esta literatura, y bueno, para facilitarles a nuestros colegas paisanos que se encuentran en la comunidad y que ellos también empiecen a producir literatura en nuestra lengua. Eh, voy a proceder a leer una, una obra de Mario Molina dentro del libro que se llama Luaca Que Dille Ofrenda de Palabras. Esta es una compilación que Mario Molina trabajó con Carlos Montemayor. Lamentablemente, muchos de estos libros, pues no los encontramos, no los encontramos tan fácil en una librería, pero eh, estas, eh, los pueden encontrar. En, en la de Escritores en Lenguas Indígenas, ¿no? aquí trae el logo, el loguito, aquí. Hay, hay mucho material en esta institución que se llama Escritores en Lenguas Indígenas. Ahí podemos encontrar no solamente. Eh, de de, de Zashita, sino también Dijaza, de de entre otros. Voy a empezar con esta que es muy corta y muy, y muy eh, creativa por parte de Mario. Dice: Ya, <muchas> Nizakken le lleva Nizakken la U Jayil akken la Lo voy a leer en español para ver qué nos dice Buscándote mis manos desgranan veredas mi boca siembra caminos mi mente ensancha brechas mil veredas en el aire rasgan el cielo rasgan la tierra buscan tu corazón que para los que... Es, esta es la variante de, de Dijaron, que es muy, un poco distinta porque pierden algunas vocales al final, y perdón, algunas consonantes se desgastan. Y este es un librito de niños, para niños, también de esa variante, que se llama La pequeña niña que siempre tenía hambre, y esta la pueden encontrar... En las, en, creo que está en la proveedora escolar es, de una, es un trabajo de una amiga que se llama Yazbil Huerta está en Dijajón y es un cuento que se ha adaptado a Dijashis ahorita no tengo la versión porque no lo pudimos imprimir eh, y es una distribución gratuita eh, en, de los libros de Rincón por ahí algunos se lo toparán pero es una historia muy interesante que ustedes pueden acceder eh, luego veré con la editorial si, si, si, si ya, ya, ya tienen vencidas o van a publicar. Es un material muy interesante. No lo voy a leer porque está muy largo y no es mi variante. Voy a, voy a parar aquí si alguien quiere eh, comentar algo, platicar algo sobre estos textos y si también quiere participar, uh, como decía en, en, en Facebook, uh, Raimundo,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 pero el texto en sí no está traducido, fue escrito en Shriza y está así hasta el momento, ¿no? Eh, bueno, por esa razón, porque los textos monolingües tienen más peso en la revitalización de la lengua. Y este, me dice, estaba revisando la videoconferencia pasada, estaba recordando que la H no forma parte de los fonemas de la lengua, entonces en el texto que se acaba de leer solo se usa como auxiliar, Sí, sí, bueno, eh, lo que pasa es que el asunto de escribir el shiza, eh, pues es, es complejo, ¿no? No hay como, en este momento no hay una forma estandarizada de escribir el Zapoteco. Eh, por eso también surge la idea de crear ese seminario, como de conocer la propuesta de Nelson, e eh, ir eh, estandarizando una forma de escribir, eh, conociendo las normas y todo eso. Este texto lo escribí en el 2015, eh, en ese momento estaba usando, yo estaba usando casi, eh, siguiendo casi al pie de la letra, el alfabeto práctico que crearon los maestros. Ahorita he hecho muchas adecuaciones, eh, ya no uso las H de esa manera, pero sí, cu cuando se usan son como auxiliares. Entonces, pues la idea es como ir consolidando una forma de escribir shida a partir de la propuesta de Nelson, que ojalá más adelante nos, puede, nos pueda hacer un tallercito, eh, si es posible, aquí en Zoom online, donde nos enseñe a escribir, porque la vez pasada pues, nos, nos presentó la propuesta y vimos las referencias y todo eso, pero creo que nos vendría bien este, pues un, un taller, hacer un ejercicio de, de practicar la escritura de, con ese alfabeto, ¿no? Entonces, este, lo, lo cual nos permitiría como ir consolidando una forma de escribir el zapoteco rida Esa es la, eh, la finalidad de ese seminario que se pueda... Este, estandarizar la escritura del zapoteco, eh, obviamente eso va a llevar mucho tiempo, y tiene su propio ritmo y va, va, es progresivo, pero creo que si podemos conocer un alfabeto como el que tiene Nelson, que está estudiado, que está hecho de manera profesional y lo adoptamos y lo promovemos, creo que eso va a ayudar a que eh, más pronto podamos eh, consolidar la estandarización de la escritura de nuestra lengua Shriza.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 rayo lo puedas divulgar, digo, con las adecuaciones que consideres necesario. Es muy importante circularlo entre los jóvenes. Uh -huh. Y bueno, antes de proseguir, también quisiera invitarlos a que el, el INALI y la Universidad de Houston lanzaron apenas uh, una, pues un proyecto que se llama Intraducibles. Si quieren participar, pueden meterse a la página del INALI. Ahí, ahí existe ese, esa liga para que nosotros podamos aportarle al mundo, por ejemplo, palabras como Jinlowi, ¿verdad? Eh, que aunque muchos lo traducen como tequio, realmente no se entiende bien la expresión como nosotros la entendemos en nuestras comunidades. Esa es una. Y la otra es, es invitarlos a nuestros paisanos a que tengan escritos por ahí guardados en algún cajón, eh, cada año el CASA, que es Centro de Artes de San Agustín, con un querido amigo que es el director de ahí, eh, tengo la liga para que los que quieran participar en, un, en ese concurso es eh, de creación literaria, sobre todo poesía, para que puedan participar eh, nuestros paisanos, que tengan textos ahí guardados, es hora de sacarlos del clóset y hay que pues, eh, mostrar lo que nosotros queremos expresar desde nuestra lengua. El premio se llama Premio de Yaza, creo que le pusieron a Zapoteco, eh, ahora fueron una emisión de diez, eh, para 10 lenguas en Namazateco, de que es Guave, Tunzavi, y creo que Chinanteco, pero yo les invito a que ustedes que nos escuchen, pues participen en, esta, en este concurso, que es una creación y una aportación que deja a Toledo, eh, el maestro Toledo, en la cual en algún momento platicamos sobre pues, cómo tratar todas las variantes del zapoteco de alguna manera. Pero bueno, ahí está la información, eh, métanse al Centro de Arte San Agustín, Ahí pueden ustedes ver la convocatoria para que pues, participen y sea visible en nuestra, nuestra lengua, en nuestra forma de ver el mundo. Lo mismo para este proyecto que lleva Inali con la Universidad de Houston y Frederick Bacheron, que es el de la UNESCO en México. Es un proyecto en donde podemos compartir a la gente estas palabras, por ejemplo, cuando dicen Uzanleru, ¿verdad? Que realmente no especifica qué tipo de dolor es, y solo sabemos que es en la parte del estómago. Entonces, intraducible se trata de esa, de esa actividad. Y bueno, una vez dicho esto, eh, también existe el, el premio, el proyecto CLIA, que es a nivel América, quienes que quieran participar con creación literaria, eh, se, y también está el premio Nezahualcoyos, en entre otros, ¿no? Entonces pues hay mucho de dónde eh, poder eh, participar, y me imagino que muchos de ustedes han de tener eh, cosas muy interesantes escritas desde nuestra lengua, nuestra lengua de y bueno, para acelerar esto, voy a leer un texto que, del cual creo que presenta, me presentaron la vez pasada, en, lo leí en, en Bellas Artes hace parece, varios años, este es, esta era la portada, eh, como saben ya mejoró un poco la escritura y siempre va a ir mejorando nuestra escritura, se llama Iji Inluza Kie Café ahí se veramos café, muchos de ustedes saben de esa tradición que tenemos y vamos con esta estos pequeños escritos que yo hice hace 10 años cuando empecé en este camino, como muchos no sabía escribir, o cómo escribir la lengua, y dice así ya los mezclé aquí está dice Baraneinu Baraneinu ngulshida doquia Or na bequin rubjid lujba, la dudvat son va vullach, busuna l'enga ka nabunus tils l'owa, bio, raneino na u un rugaagru, biokur, agru bioku, com nadusè gatxlo uijidro aru, l'enga libu como dice mi buen amigo Raimundo, eh, pues los que hablamos Shidal pudieron captar esta, esta breve poesía. Y bueno, para los que no voy a traducir, eh, dice... ¿Dónde quedó? ¿Recuerdas? ¿Recuerdas, zapotequita mía, cuando nos besamos en el cielo por encima de tus ojos se paseaban tres estrellas que desbaraté con mis dedos. Luego cuando volviste a aclarar mi, mi rostro, que la nube anidaba a la luna, se interpuso. ¿Recuerdas cuando los dos pretendimos comernos a la luna nueva por interponerse entre nuestros labios? Y luego tú, muy apresurada, de un solo trago te la bebiste en el ojo de agua. Okay, este es uno del de Comal. Dice, eh, los mezclé aquí. Satinės de anas viskos rbusu, rbezu tu peganis zia ganara la, gaiu biažlo guani ganirujoa, tiras šikčda žanguldo kia, žerųn tu caro ida kanu nuida y jukui a nakwa. Lengaka loguani lo date prisa, pues mujer, date prisa, pues que tanto esperas, saca una ánfora de agua fría en el ojo de agua para desenclavar mis ojos de lo que veo, ya no aguanto más, pues mujer mía. La inmensa envidia de cómo esas montañas se abrazan entre sí. Están juntas como manos entrelazadas de los enamorados. Y para colmo, estos ojos míos no me permiten esconderlas entre las sombras. Okay. ¿Algún comentario, algún voluntario ahí en línea que nos quiera compartir algo en Shida?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 ¿Alguien más quiere aportar a este...? Sí, yo. Sí. Eh, bueno...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 Pues le puedo tomar fotos o algo. Sí, sí, sí. Sí, pero te escuchamos. Lé, léelo. Ah, no. <risa> bueno, solamente les voy a leer un mini fragmento. Nachiza <risa> Yubulka Nuga Nugan ni larekia and you and you and and you you nojit na you you gubtugayu daga kuba kuitele a denga kuba kia gaga kubaschina kerdirbe aku pizza aku ke Eh, mmm. Ay, es que ya no Ya no puedo. Pero igual este mejor lo este lo trabajo más y ya después si quieren se, lo puedo, se los puedo leer. Porque fue muy poquito el fragmento que acabo de leer. Entonces este mejor lo trabajo un poco.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 Gracias por la sugerencia y la voy a tomar en cuenta y para leerlo. Igual también mi papá me regaló un, una traducción del Evangelio e igual puedo empezar por ahí. Muchas gracias. Sí. Ya, ¿verdad? Se escucha mejor, ya no se escucha ese eco. Ya, ya era un problema de retroalimentación por los dos. Es que en el iPad no, no es muy útil para este tipo de cosas. Como bien decía la compañera, quería ver el texto. Uh -huh. Voy a uno de los textos nuevos que estoy preparando. Eh, es curioso porque muchos de, de los que yo sé que tienen textos muy padres desde la lengua, no lo, no lo suben a redes, ¿verdad? Me no, mucho la traducción de textos científicos a Shiza y uno de los tantos que pudo rescatar, sí. este que ya lo habían visto, se hizo Yo con la unidad puedes de... Puedes compartir tu pantalla desde el iPad, nada más que cuando entres al iPad, eh, pon el, en silencio el micrófono y, ah. y ya ya no se va, va a hacer esa retroalimentación. Muy bien. Bueno, eh, so, bueno eh, ya me cambié a la máquina, que es más fácil para mí okay. en este y sí, bueno, Este textito está en línea, se llama nanotecnología o yugila. Uh, yugi yuki nanotecnología? Esa ¿no? es la primera versión, está en línea de, de Ciencia Pumita de la UNAM. Ahí lo pueden ver. Ahí todavía aparece la RH, que como ustedes saben, yo ya la cambié porque no existe. Bueno, no hay dos, dos consonantes uh, resonantes, lo que es cortis y lenis en Isdashiza. Bueno. Bueno, para rápido, voy a, a petición de la, nuestra compañera, eh, voy a compartir pantalla para leerles estos textos. Eh, estos son de hace un año que empecé a escribir, no, no me dedico totalmente a la escritura, eh, soy lingüista, soy promotor, eh, como muchos de ustedes también han, hacen, eh, venden café, venden mole, vendemos esto y del otro, entonces, y eso es lo que a veces los académicos no entienden, que nosotros, a veces pertenecientes a un pueblo, tenemos un compromiso con la comunidad, no solamente con nosotros mismos, ¿verdad? Con nuestra formación, sino que luego queremos colaborar con nuestro granito y andamos de por acá y por allá y luego nos llama la atención. Pero en fin, bueno, a ver, ojalá y si ya. Uh, deja compartirles esta pantalla. Inhabilito. Pues. Tengo que eh, hacer algo aquí en la configuración de la... Sí. Bueno, les platico, esta es una... Ya está. Ya está. Que, eh, quiero llegar a 40 poemas. Eh, está dedicado a mi hija y a, pues a, a otras personas que son importantes. Para mí, como, como les digo, a veces uno escribe para uno, no? para lo que uno piensa a veces... No es tanto para competir en concursos. Entonces, ah, bueno, ya mira, ya me lo abrió. Ya lo pueden ver, ¿verdad? Está abriendo. ¿Ya lo pueden ver? Ya. Ya, ok. Bueno, esta obra se titula Will Kibi, Sareni. Sareni es el nombre de mi niña Endita Shita, ¿no? Eh, que quiere decir amanecer o viene amaneciendo. Eh, esta es la primera dedicada a la mujer que dio luz a esa niña, ¿verdad? Y dice lo siguiente, lo voy leyendo poco a poco para que también quien quiera uh, seguir la lectura en el texto, en, en la pantalla. Un poco más grande, dice, el título es Gulshida dokia Li dokia Dokya Brekiku Rugalla, ella jam la Jil Ruzegiru, angil, ruzegiro, na, gana rentix da suwa, lulaja dulaja ruwin kuzwa, hay que na alay, rutuba alay, luburzia, wa, Li, ya chunia, jan, lujba. La chidun, y, ya y, ya y, zika, y, zika, y, zika, y, Nazarukwa Q, chan tuve a tu a... Tibde dagash yukwa, tu uso, ganutu tu yukina. Ni, gaza, kyach, zakwits, uchidou yach, dosse, saneli rio, tarna aske, y Da, gulsi, y kya, da. Da unitru la takbidzani pomtinay la vaikirokshi ni arenda ku ajil gichu waqinu yego katubgado mitva la targi ashi za waqinuli este es otro pensado en, en los tonos aunque aquí no están registrados eh, dice y el araban ريندكزوجا تلا أم ديزا تلا Legu gazituna, su, rutubagishina quakan balanese, piti ralla, salaja gato, gay no le danatika, lina, la yugat, guatzhi y la lina rung, un lergish, bani, y Rutub al Len y bachish. Juvan, Jugar Watri y la ravan, Y la baravan kilajidoa, Gavilla y Kerloa, y Kerloa ni alu yuzil Juvan, Gazil, Zile, ruzeni y Yuban Juvan, Juvan, Niji, Rusiji, uidoa Juvan, y el araban, y el araban Zotix Zacuita, y el araban ruzgu hakini. Bueno, y así se sigue, ¿verdad? Toda esta serie de, de, de, de poesías dedicadas, pues, a, a mi hija. Eh, y estas, esta es dedicado a, a otra persona también de, de, de mi familia, ¿verdad? y dice bueno voy a terminar de leer esta y luego pues platicamos para poder darles espacio a quienes quieran participar es la última que yo voy a leer y este texto pues lo vamos a lo estoy pidiendo que se imprima solamente en monolingüe IN indali rengaiji indali lenkan budida wil letane go WABJID hidro ubalanza, lembinglul, kana, kana no yo no entiende, a reena hidro a rda Lowinis, venís, gara katuba, rob pilonís, rustang, zahak, chen balul, balul. ruga and Queen nus Eruzbis y el Yegarza, Arun y Drua, Naruzuginda y el Bueno, pues esos son eh, algunos, y pues a petición lo dejé para que pudieran verificar. Eh, como pudieron ver, algunas palabras estamos a completar, pensando en las otras variantes que sí completan las vocales. ¿no? Eh, es una escritura inclusiva. Y pues bueno, me pidieron la versión en, en, en español. No se las voy a leer, pero ahí se las dejo. En la primera, el primer texto. Y si alguien quiere participar, eh, eh, Rayo, por ahí, si nos hace el favor de, de verificar si alguien quiere. Sí, sí, este, compañeras, compañeros. Tenemos 12 participantes, no sé si alguno de ustedes tiene algún texto que nos quiere compartir, o también como decíamos al principio, si alguien, alguno de ustedes quiere compartir un texto, una perdón, una narración oral, si alguien nos quiere contar una historia oralmente, eh, sería excelente contar con su participación. Entonces, pues, está abierto, abierta la participación para quienes quieran participar. Este... Pues si quieren participar, abran su micro y su cámara y este, pues ya empezamos a, a escucharles. Y si tienen el texto escrito en su computadora, igual pueden compartir pantalla para que podamos seguir la lectura desde la reunión de Zoom. A ver si, a ver si alguno de ustedes quiere hacerlo. Este, tenemos, Bueno, no sé si Charlotte tiene algún texto... También está participando Marta, está Eve Rivera, está Armando Doroteo, eh, Borromeo, no sé quién es, eh, está Sandra Luz González, está Jorge Luis Bautista, tenemos a Hermilo Juan Díaz y a Lidua Cristel Jiménez. Si alguno de ustedes nos quiere compartir su texto, sería pues muy importante conocerlo lo dice que estaba traduciendo un texto del español, pero no lo terminó. No hay problema. Eh, si alguien eh, gusta leer, yo tengo algunos textos. Voy a compartir mi pantalla. Les comento, eh, tengo algunos textos, eh, perdón, algunos textos monolingües en la plataforma ISU. Es una plataforma en Internet para subir archivos en PDF. Si alguno de ustedes quiere leerlos, eh, eh, los voy a poner aquí. O si no, este, yo podría participar una vez más. Y bueno... Eh, déjenme compartir la pantalla esta es la, la plataforma y pueden buscar ahí a a Winishiza, le ponen Winishiza en el buscador de él. la plataforma, también les mandé el, el enlace ahorita a, al chat ahí lo pueden ver entonces tengo algunos textos, igual este, como les decía hace rato, pues son algunos textos que muestran la evolución de la escritura de repente son algunos textos, este, pues, muy sencillos, muy básicos. Y, y por ejemplo, uno del de discurso que leí di al principio, pues, es uno como de los más avanzados que he logrado, de los mejores logrados que tengo. Y, bueno, aquí tengo una serie de textos en esta, en esta, en esta página. El nombre de usuario es Wendy y, eh, estas son Y la, esa es la presentación de la charla que que di la vez pasada en la primera sesión del seminario. Este se llama avenadero es la historia de un perro cazador. Velashrila eh, es la historia de, de una serpiente. Eh, está basada en la mitología de mi pueblo, se habla de una serpiente que era la deidad de los antepasados. Y eh, tenemos también, bueno, tengo dos, dos archivos con el alfabeto, uno se llama abecedario y otro se llama alfabeto de Son ejercicios que hice sobre el alfabeto práctico, eso se llama Wittardo, es, este, es un memorama, creo que es un memorama, no recuerdo bien, a ver, lo abro para llegar, es que sí es un memorama, tiene eh, las letras, bueno tiene las palabras y tiene también la, la imagen como para jugar con niños o, o con adultos, a jugar a, a adivinar eh, a qué palabra corresponde a qué imagen y todo eso no nada más está cargando el, el mi internet está un poco lento en este momento y por eso no pudimos transmitir por youtube pero bueno les puedo mostrar eso y este y luego regresamos a la página principal donde les muestro otros otros de los textos que, que tengo Sí, está muy lenta mi conexión. Ajá, esas son las imágenes. Y en la siguiente página están las, están las palabras que corresponden a esas imágenes. Entonces, ustedes pueden, este, por ejemplo, imprimir esto. Y lo pueden eh, usar si, eh, si alguien es maestro, si es docente, trabaja con niños o jóvenes. Pueden usarlo como material didáctico, como juego para aprender la lengua. O si están enseñando la lengua. Igual lo pueden usar de esta manera. Y eh, pues son algunos ejercicios que yo hice. este Tengo algunos otros textos que no he subido a esta plataforma. Eh, ahorita se los voy a mostrar. El discurso que leí no lo he subido a la, a la plataforma. Eh, más adelante lo subo eh, un día de estos, ya mañana o pasado. Igual se los comparto para que puedan usarlos si, si requieren de material escrito. Luego tengo este, le puse disacuasa, no sé cuál sería la palabra adecuada. Eh, quise decir sopa de letras. Eh, para nosotros cuasa es cuando metemos este, tortillas este, tostadas en el café y se hace una sopa ahí, ¿no? Entonces le puse disacuasa, sopa de, sopa de letras. Y ahí hay que encontrar algunas palabritas. Este. No lo voy a abrir porque eh, mi internet está lento, entonces tarda mucho, pero lo pueden este, revisar ustedes. Este se llama Bishbungro, es de la historia de dos burros que están castigados y tienen que buscar la forma de, de comer. Este, en Bullens es la misma, eh, no es la misma historia, son las mismas imágenes. Este, este, este texto se creó con un ejercicio de creación literaria que consiste en, en tener imágenes e ir creando historias a partir de esas imágenes. Luego eh, le puse y eh, quise decir eh, este, trabalenguas y adivinanzas. Ahí hay un par de trabalenguas y adivinanzas en zapoteco. Son invenciones mías, no, no, te, no es como una recopilación de cosas que hay en mi comunidad. Es creación propia. Este texto que está aquí eh, es un drama en es, es, muy, es, este mismo, es esta misma historia. Esta historia que dice Wabuchima es eso, esto está hecho en cuento y en, este, en esta sección de drama lo, lo adapté como guión de teatro. Y bueno, este TV Lay eh, es una historia de... Es un, es un cuento basado en la historia de la fundación de mi pueblo. En mi pueblo, Yagavila, la, la leyenda dice que el pueblo... Eh, Yagavila se llama así, Yagavila quiere decir, quiere decir árbol que cantó. Y entonces eh, los abuelos dicen que el pueblo se llama así porque... En el principio de los tiempos en Yagavila había un árbol que cantaba y que la gente lo, lo tuvo que cortar y con eso se hizo la cruz de, que hoy se venera en el pueblo. Por eso el pueblo se llama Santa Cruz Yagavila. Esa es a, a grandes rasgos la, la leyenda fundacional de Yagavila y, y este texto está basado en eso. No, es, no, no reproduce exactamente la leyenda, es un ejercicio de creación literaria o de recreación literaria a partir de una leyenda. Entonces ustedes tienen ese enlace en el chat. Si, alguno, si les interesa alguno y quieren participar en, esta, en este conversatorio para leerlos, pueden este, hacerlo. No se preocupen si no tienen, eh, pues si no tienen eh, buena, si no tienen la costumbre de, de, leer en zapoteco, no pasa nada. Es para eso de es esta sesión, para practicar y eh, bueno, si, si gustan participar, pueden comentar en el chat con alguno de estos textos. Eh, y eh, también les quiero mostrar ahorita los otros textos que tengo, que también los voy a subir en, en estos días a la plataforma Issue. Bueno, ese es, este es un instructivo. En ese instructivo lo, eh, le estoy enseñando, enseñando al lector cómo hacer un corazoncito de papel. Entonces ahí va diciendo paso por paso qué es lo que hay que hacer, de manera que al final lleguemos a tener un, un objeto como el que viene al final. Este. Casi llegamos al final. Al final el trabajo queda así. Es un separador, eso sirve para meter en un libro cuando estás leyendo y separar las páginas de donde te quedaste, y tiene la forma de un corazón. Entonces son 12, 12 páginas, 12 instrucciones sobre cómo, crear este, sobre cómo crear este separador. Entonces es uno de, la, de los ejercicios que he hecho en Zapoteco, y creo que, porque bueno, eh, creo que y, y muchas personas pensamos que no solo se trata de escribir este... De, de hacer creación literaria, ¿no? de, de escribir cuentos, poemas, y todo eso también tenemos que lle eh, llevar la lengua a, a otros ámbitos, como lo hace Nelson con la, con la ciencia, con la nanotecnología. Entonces, este también es un ejercicio de, de cómo hacer un instructivo, cómo enseñar algo en, en zapoteco. En aquí tengo, eh, voy a compartir otro, tengo otro instructivo sobre, sobre cómo hacer un sobre cómo hacer un, un pan integral. Y se los voy a mostrar. Ese es más largo. Ese es el instructivo de cómo hacer un pan integral. Ahorita los, los, las imágenes están... Eh, movidas, porque este documento lo escribí originalmente en un documento de, de LibreOffice, este, del, del software OpenOffice, de Linux. Entonces, este, ahorita que lo abrí en Word, está un poco, un poco movido, pero bueno, eh, voy a ir pasándolo rápidamente para que vean. Eh, dice Gakashmur y Tastila: ¿Cómo elaborar pan integral? Y ahí empiezan, este, este, ah, bueno, este, estos, estos ejercicios los hice con la gente del ILB, que tienen sus oficinas en Mitla, ellos dan cursos para, para, de creación literaria en, en zapoteco, en lenguas indígenas. Y estos ejercicios, y estos cursos son súper buenos, en primer lugar porque ellos promueven la, Escritura monolingüe, te ponen a crear textos monolingües. Y bueno, eh, pues desde aquí va mi agradecimiento a ellos. Gracias a ellos es que he podido lograr estos textos que ustedes han visto, ¿no? Bueno, Yetashtilagachi, para mí eh, fue la idea, lo que se me ocurrió para decir pan integral. Y bueno, no lo voy a leer, solo voy a mostrarlo. Este, los, estos son los, eh, los requerimientos. Y, este, eh, digamos que esa es una receta, ¿no? Una receta para hacer un pan integral. Esas son las herramientas que se necesitan. Y este son, ese es el material, como masa, este, harina, todo eso. Y aquí empiezo a explicar cómo hacerlo. Igual, paso por paso, aquí deberían de verse algunas fotos, pero eh, hay, un, hay un movimiento ahí por cuestión de software, ¿no? Y ahí nos va diciendo cómo, cómo hacer el PAN integral. Y de manera que, siguiendo esas instrucciones, eh, con, con toda, bueno, se supone que con toda la claridad que, con la que están escritas, que podemos llegar a, a tener un PAN integral. Y bueno, ahí son, es el paso número 10, el paso número 11... El paso número 12, eh, luego el 13, 14, el 15, al final creo que es uno de, de los últimos. Sí, el paso 15, al final el pan integral que hacemos siguiendo este instructivo tiene que quedar así. Si no queda así es porque hay alguna falla en, en la comunicación, en lo que está comunicando el escritor. Entonces, este, bueno, también es un borrador. Eh, todavía no es una versión final como para publicar, pero eh, lo voy a subir a, al ISU para, pues, para disponer de material, ¿no? Y así si en algún momento consigo eh, apoyo para publicar esto, pues ya le, le hago todas las, las pruebas necesarias para que sea una versión final publicable con todos los estándares, ¿no? Y bueno, esa es la, eh, esta es la, la receta para hacer pan integral. Otro escrito que tengo es, en, en, es este de... Voy a compartir la pantalla otra vez. Bueno, ese es el, ese es el instructivo para hacer un separador. El otro... En, Ah, bueno, este, este que está aquí que dice el Iván es el discurso que leí. Para mí, eh, la palabra el Iván sería discurso. Eh, hay una historiadora de la Universidad de Pensilvania que hizo un estudio sobre el Iván, o el Iván para nosotros, los shida. El Iván es en los valles y en el istmo, donde habla de, de, del, del Iván como un estilo retórico de los zapotecos. Y eso se. Eh, eh, no se conserva en Yagavila, pero se sigue usando la palabra libán para hablar del sermón, el sermón que da el sacerdote en las misas. Entonces yo para decir discurso, discurso, cuando se trata de dar un discurso, yo generalmente digo libán. Y bueno, ese es el libán. Y bueno, la, la otra, el otro texto que hice es este, que se llama Las ruinas de Mitla. Y le puse yugulasa quimitla. Y entonces aquí eh, en, este, en este ejercicio lo que uh, si ¿sí, ¿sí están viendo esta pantalla, ¿verdad? Sí. Ok. Ajá, en este ejercicio lo que se trata es que de lo que se trata es que el escritor le hable a su lector de en teoría un lugar desconocido, ¿no? De un lugar, es como si fueras a París y le contaras a, a, tu, a tu lector cómo es París. Eh, por ejemplo, mi familia, eh, nadie ha ido a París, nunca, eh, creo que, eh, no sé si, si han escuchado hablar de París, y si yo fuera a París, entonces tendría que hacer un ejercicio similar para explicarle a la gente cómo es París, de manera que pueda entender simplemente leyendo mi texto, sentir y oler y tocar, ver, este, conocer París. ¿no? Ese, ese es un ejercicio de, de descripción. Entonces, pues, se llama Yugulasa Kimitla. Igual es un ejercicio que hice con la gente del ILB. Y, bueno, tampoco lo voy a leer, solo se los, se los presento. Este se llama Yugulasa Kimitla y habla de, de cómo es Mitla, va describiendo, ¿no? De repente puse algunas fotos para que el lector vaya situando el contexto, ¿verdad? Y, bueno, este es como una introducción. Luego la siguiente parte es la historia de Mitla. Como eh, dice Kaguru, Mitla es como decir la fundación de Mitla. Y este Gakanakayugulasana, ¿cómo son esas, esas construcciones antiguas? Que eh, en español se les dice ruinas arqueológicas, ¿verdad? Pero pues, bueno, a mí no me gusta la palabra ruinas, pero eh, en, en zapoteco me parece que... Eh, la palabra gulasa es apropiada para describir este tipo de construcciones. Y bueno, ahí es, estamos hablando de, de cómo son estas eh, construcciones, que hay ahí. Aquí hay un pequeño cro croquis de cómo es el lugar, ¿no? Y pues sigo hablando de eso. Y dice ganacuaba donde están las tumbas o donde entierran a las personas y ya estoy explicando eh, cómo cómo está hecho el, el lugar del el cementerio digamos no donde están los, los cadáveres ahí los hay unos cráneos, hay una parte de Mitla donde hay unos cráneos y pues así este así va siguiendo el texto explicando al lector cómo es cómo es Mitla es cómo es, eh, cómo es la, la zona arqueológica de Mitla y aquí estoy hablando de algo muy interesante eh, bueno, todos los zapotecos eh, tenemos la creencia de que cuando nos morimos nos vamos a Mitla, o bueno, al menos eso es lo que decían los abuelos, que cuando la gente se muere hay historias de que alguien se murió y, y la persona eh, que era su familiar eh, tuvo un contacto con ella, entonces fue a Mitla y se encontraron ahí y se saludaron y todo eso, ¿no? Y también en la, en, en la mitología zapoteca o en el imaginario de los zapotecos se, se dice que en Mitla hay una piedra que, que si la abrazas este, te dice cuántos años te quedan de vida. Y entonces, este, es, en esta parte, estoy hablando de esta, de esta piedra. Y, por ejemplo, eh, eh, mis papás creo que no han ido a Mitla, mi, mi, mis papás. Entonces, este, pero ellos conocen esta, esta leyenda de la piedra, ¿no? Y también conocen esta leyenda de Mitla como el lugar a donde van los muertos. Entonces, si yo les leo esto y lo escuchan, van a entender muchas cosas, van a poder imaginarse bien cómo es Mitla y, y estarlo hilando con las ideas que ellos tienen de Mitla. Y bueno, así termina ese texto. este Es un texto de descripción, de contarle a tu lector cómo es un lugar. Y bueno, eso, esas son la, las cosas que tengo. Eh, ya les compartí el enlace en ISU. Si alguien quiere leer alguno de los textos que están ahí, pues adelante. Eh, adelante podemos, este, podemos compartir con ustedes. Si quieren este, leer todo eso, pues adelante. Hay unos comentarios por aquí. Dice Armando Doroteo, ¿estaría bien que hicieras un tutorial de esa forma...? aprendemos zapoteco y aprendemos a hacer pan, rayo, ajá, ¿dónde puedo leer ese artículo de la historiadora? Ah, bueno, eh, la historiadora se llama Nancy Farris, ella publicó un libro que se llama eh, Libana, no recuerdo bien el nombre ahorita, se llama Libana, el discurso ceremonial zapoteco y el sermón cristiano. Eh, creo que se puede conseguir en la Biblioteca Juan de Córdoba, del de Centro Cultural San Pablo, creo que se vende ahí, eh, si no yo puedo, eh, bueno yo tengo un, un ejemplar que les puedo facilitar o, o, o enviar copias si, si gustan, ahí habla un poco de eso y también eh, hace poco publicó un libro en inglés que va del mismo tema que se llama eh, Tongues of Fire, de Lenguas de Fuego, y parece que eh, todavía no se ha traducido al español y creo que eh, ella lo quiere quiere sacar una versión en español, y también habla de eso. Eh, lenguas de Fuego habla de, de cómo eh, se, se comunicaron los frailes con los indígenas en el, en el principio de la colonia, cómo hicieron para entenderse, cómo hicieron para evangelizar con el zapoteco y las lenguas indígenas, ¿no? Y, bueno, eh, Charlotte dice, se sigue viendo el texto de la Chudo. ah, uy, a ver, una disculpa, parece que no vieron el texto de Mitla. Confirmen, confirmen si, si vieron el texto de Mitla. ¿Alguien por ahí me puede? ¿No están viendo el texto de Mitla? Uy. Uh -huh. No lo vimos. Disculpen, no, no, no, no, no. yo aquí este, pasando las páginas y, y no había visto el chat, ¿me hubieran interrumpido? A ver. Ya nos dio pena. Estabas muy inspirado, rayo. <risa> no? Bueno, ya vieron el instructivo, ¿verdad? También el discurso, eso ya lo vimos. A ver, déjenme compartir la pantalla de nuevo. Eh, ¿Ya se ve? Ya, ya se ve. Ya. Yeah. Ah, bueno, ese, ese es el texto de Yubulasa eh, Kimitla, Las ruinas de Mitla. Ya no voy a dar la explicación, solo voy a ir pasando las páginas para que ustedes este, lo vean. Ah, y bueno, respondiendo a Armando, sí, sí este, sería interesante hacer un, un tutorial en zapoteco con los instructivos que tengo o, el, o la receta. Entonces, este, sí, es muy buena idea. Este, más adelante creo que... Eh, Voy a hacerlo en el canal de YouTube. Y bueno, ese es el texto de Yugula Saki Mitla. Sí, yo ven inspirado hablando de eso y ustedes no estaban viendo el texto. ¿Y este texto ya está publicado, Rayo? No, no está publicado, es inédito. Solamente estoy pensando en subirlo a ISU, mm -hmm. pero no, no hay ninguna publicación de mm -hmm. eso. Igual los textos no. que están en ISU, los que mandé en el chat, Estaría eh, bueno que recuperes el, el topónimo de ahí, de Mitla, que es L Abá, de ah, ah. Ajá. Y complementando tu texto, justo lo que lo que relatas ahí tiene que ver con, con Panteones, ¿no? Con eso. Uh -huh, uh -huh. Ajá, Abá, sí, es, es una palabra interesante. En Yagavila, eh, bueno, toda la vida escuché que eh, decían Mitla, ¿no? Nunca escuché que le dije en, en Zapoteco, ¿verdad? Es como le, a patio, ¿no? Aba. Le, le, Ajá, le, a le, a Sí, y, sí, me gusta. Me la colula es la chi la chi, no me acuerdo cuándo sí. era. Eso está, padre, sí, puedo, puedo este cambiarlo, ¿no? Y bueno, aquí es donde. Sí, estaría, estaría bueno. Al de página le puedes poner Mitla o algo así para que la gente, ¿no? Sí, una nota para explicarlo, ¿no? Una nota al pie de página. Uh -huh. y, o poner el topónimo que es de Nahual de Mictlán, ¿no? De Mictlán. Ajá. Uh -huh. Y bueno, ese es el texto. Lo voy a subir a ISU para que también lo puedan leer con calma. Este, ese es el croquis que yo les decía. Y. Va donde están las, las tumbas. Ese es el croquis del lugar donde están las tumbas. Uh -huh. Esa es una de las tumbas. Y esa es el, la piedra que yo les decía, que si la abrazas, este, te indica cuánto tiempo te queda de vida. Se pone que mientras... Mientras más cerrado quede en, tu, quede en tus manos, al momento de abrazar esa piedra, te queda menos tiempo de vida. Y mientras más abiertas queden tus manos, tus brazos, cuando abrazas esa piedra, tienes mucho tiempo de vida. Es una creencia. No sé si en, en todos los pueblos, pero en Yagavila se habla mucho de eso. O cuando yo era niño, escuchaba hablar de eso, ¿no? Entonces ahí termina el texto. Y... Y bueno, eso es lo que les quería compartir. No sé si alguno de ustedes quiere continuar con el conversatorio y leer algún texto de los que están en ISU o si algún, tienen alguno de ustedes sus textos. Armando Doroteo dice, ahora que hablan de los topónimos, allá en la región Shiza, se conoce un cerro con el nombre de rayo o trueno. Nelson, ¿quieres? Comentar algo de eso? Pues sí, sí, efectivamente, Armando, hay uno que creo que se llama Ayes o Ayes, ¿no? algo así. Eh, es, ¿Hay alguien más que quiera participar? Eh, justo lo que ahorita nos acaba de decir eh, Raimundo es explotar la escritura eh, en todos sus ámbitos y, y más bien ampliar el uso de la lengua que siempre hemos insistido, ¿no? no solamente es en la literatura, en la poesía y ganar premios, como les he dicho. Y yo creo que atinadamente Raimundo nos ha puesto ejemplos de cómo usar la imaginación y también la escritura. Hay tradiciones eh, también, o lo que llaman la oralitura de los pueblos, ¿no? eh, como les decía la vez pasada, huellas, mnemotécnicas que pueden ustedes recuperar explotar, escríbanlas todas eh, la idea es ampliar los escenarios de uso, que no solamente sea en la comunidad en la, que sea también sea en la ciudad estos tipos de texto como la, el señor que hace pan ¿no? ahorita nos acaba de dar un ejemplo Raimundo, eh, la señora que va temprano porque le tocó la mayordomía y tiene que ir a sativenjar, dicen ¿verdad? tienen que ir a cambiar las flores en la mañana, ¿no? También platicarnos de esa experiencia, eh, eh, ampliar todas las formas eh, en donde se pueda utilizar el texto, solamente en una sola, en un, en solamente lo que hemos visto, ¿no? La tradición literaria, y de ahí mucha gente no, no sale. Eh, esos ejemplos, eh, gracias Rayo, y ojalá pues, nos, nos compartas la liga para que puedan acceder a ello, a, este, a diferentes tipos de texto. Y cierto, Nancy Harris, el libana, el libana porque viene de Van Van y Lee como el... Lee el, el recto, ¿no? El, el, el hablar sin... Sin, eh, uh, sin sin girar decían algunos, pero creo que Víctor Cata también hizo una tesis de maestría al respecto sobre el texto de Nancy Harris, retomando algunos ejemplos del Diyaza, y eso... Eh, el... Libana, pues ahorita no nadie ha escrito Libana, pero si ustedes revisan los textos de, de John, de, de la conquista de la Sierra, ¿no? Hay algunos, creo que muestra un texto de Jukila que mandan a la, a, la, a, la a la real audiencia, eh, y ahí te das cuenta de esta estructura, ¿no? De, de Libana, que es, termina esta parte, y esta misma parte vuelve a iniciar la, en la parte de abajo, ¿no? De abajo. Y el Iván parece que sigue esa, esa estructura, pero ahora donde lo podemos observar es en, en los rezos ¿no? o en el llanto de las personas cuando muere algún familiar. ¿no? Hay una cierta continuidad y luego se vuelve a retomar en el mismo sentir de la persona que lo expresa en el llanto o en los cantores, ¿no? en las comunidades, los que van a los rezos o en algún momento... Eh, nosotros mandamos un, un audio a, a esta zona de, de donde es mi amiga Elin, a Islandia, ¿no? De cómo los tipos de discurso existen para la petición de la buena cosecha, ¿no? Eh, y también hay en, la, en nuestras comunidades, hay algunos, pues, eh, los, los que tienen los abuelitos ahí, que les puedan platicar, también eso lo pueden documentar, lo, aunque no... Si no lo quieren escribir, pues documentenlo, como dice Rayo, a través de, de YouTube o y con el compañero, para poder ampliar los escenarios de uso de la lengua, no, no solamente en casa, en la escuela, sino en la ciencia, en, en, en la internet y en todos lados. Eh, y pues bueno, eh, si no hay más opinión, eh, yo tendría que dejar el espacio por una situación que, que, que, que, que, que bueno, no lo quiero platicar, pero... Eh, yo quiero invitarlos a los que hablan eh, nuestra lengua, o cualquier otra lengua uh, de, originaria, hagamos este ejercicio porque la verdad es muy lamentable, eh, alguien también decía que es nuestra responsabilidad de mantener vivas nuestras lenguas y de transmitirla a las nuevas generaciones. Eh, con el doctor Ernesto Díaz hicimos un ejercicio de, eh, de mapear, ¿no? en tu propia familia, eh, pongámonos, por ejemplo, Nelson, o, o, o Raimundo, ¿no? En tu casa, sí. Si tú ya estás casado, ¿con qué tipo de persona estás casado? Y si, es, y a, y si hay diálogo en shiza, ¿no? Quiere decir que probablemente tu lengua sobreviva en la próxima generación. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de tus hermanos? Mi hermano se casó con alguien del norte y pues... Ya no habla mi hermano Dizashiza con ella, ni con él, ni con nosotros, ¿verdad? Algo pasó ahí. Entonces, para la generación de los hijos de mi hermano Dizashiza, ya, ya murió. ¿no? Lo mismo podemos hacer el ejercicio con nosotros. ¿Qué pasa? Si tú y tu esposa o tu mamá o con quien tengas cercano mantienes la comunicación, hay que ir verificando, por ejemplo, si los hijos hablan la lengua, o le estás enseñando la lengua, es probable que esa lengua sobreviva a la próxima generación. Y de esa forma medimos cómo nosotros también, eh, los hablantes, tenemos responsabilidad en el mantener eh, nuestra, lengua, nuestra lengua viva en nuestros seres queridos. Es transmitir eh, el mensaje, la lengua a los hijos. ¿No? Lo podemos hacer en un ejercicio tan sencillo desde casa. ¿no? bueno Mi papá, mi mamá me transmitieron la lengua, sí hablo, pero mi situación, con quién estoy? estoy casado, o si no estoy casado, ¿Qué lengua le doy prioridad en mi contexto? No quiere decir que no uses nizashita o español, como se, creo que decían al principio, ¿no? Eh, porque también, por ejemplo, los textos uh, en bilingüe sirven para, para reforzar uh, la, ambas lenguas, ¿no? Es responsabilidad también de, de nosotros, si somos bilingües, pues aprender bien ambas lenguas y también si queremos aprender otra lengua, pues claro, lo tiene uno que aprender a hablar bien eh, porque si no, ¿cómo puede uno comunicarnos? Por ejemplo, el inglés que es muy solicitado en las comunidades porque se van a trabajar allá los chicos después de la prepa, ¿no? Y ya no quieren seguir estudiando. Entonces, eh, es un esfuerzo en, en mantener nuestras lenguas y hagamos esta valoración desde nuestras casas. ¿no? Eh, ¿Quiénes de mis hermanos hablan todavía la lengua? ¿Sus hijos los hablan? Eh, y su, su, si, si se casó con una, una, una persona de allá del rincón, pues es más obvio que la lengua sí sobreviva, a lo mejor entre ellos, pero en, si no se transmite a los niños, esa lengua con nuestra lengua ya no va a sobrevivir. Hagamos esa conciencia, porque es algo inmediato, ¿no? Incluso ahorita ustedes pónganse a pensar, ¿no? con, con mi mamá hablo de con mis hermanos hablo de eh, Zashida, pero no, no lo veamos también como eh, de forma negativa, sino es para que nosotros tengamos esa, ese interés de transmitir esta lengua a nuestros hijos, a nuestros a, a, dentro de la propia familia. ¿no? Posterior los que los que viven en la comunidad es más fácil que, que la lengua se que, que se, se siga interactuando con ella. Pero lamentablemente las nuevas generaciones pues ya están aspirando a hablar inglés, a hablar español y dejar el de aparte, no eh, por que como por ahí suena no que somos discriminados eh, de alguna manera que nos discriminan por si decimos que venimos de Oaxaca, sobre todo si hablamos uh, o, o alguna otra lengua, uh, que no nos dé miedo porque nosotros somos eh, eh, somos partes de eso, ¿no? Y como me dice aquí Eve Rivera, ¿no? me hace falta mucha pronunciación, sí, si tienes la oportunidad con tu mamá, tus abuelitos, eh, es una, sería un ejercicio uh, muy bonito y además de que pues estarías platicando con ellos, ¿no? cuando puedas, háblales por teléfono, o, o si vives ahí, pues eh, visita con ellos, eh, visítalos. Esa es una de las, de las acciones que nosotros tenemos que hacer, no y además pues la parte escrita es muy importante, pero eh, nuestras lenguas sobrevivieron mediante la oralidad, ¿no? y eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? la cuestión oral. Si alguien no quiere escribirlo y quiere decirlo, pues que lo diga, que lo grabe, que lo transmita, eh, tenemos esos recursos ahora por la web eh, en poder mantener eh, toda esta tradición oral. Eh, al menos esa sería eh, una aportación eh, de mi parte. Eh, analicemos nuestra situación, primero, cercana a nuestro alrededor. ¿Cómo está nuestra lengua? ¿no? El ¿Sobrevive a la próxima generación? Los que, ya, eh, están, los que ya están juntados o los que siguen solteros, analicemos esa... esa, eh, esa, esa estatus de la lengua a este, en este momento y realmente también eh, elevemos ese estatus de la lengua en que nuestra lengua pues se puede escribir como ustedes ya pudieron ver en los trabajos de Raimundo, ¿no? Haces una receta, has, trabajas ciencia, trabajas tecnología, trabajas biología, lo que sea, usa o escribe tu lengua para que puedan tener más información y pues seguimos ampliando la invitación a, a todos los profesionistas. Eh, porque a veces se piensa que solo los, que, los de humanidades y esos tienen eh, que hacer esas cosas de lengua y cultura, ¿no? Es, es un compromiso uh, no solamente de, de, de estas áreas de conocimiento, sino también se puede hacer ciencia y tecnología con nuestras lenguas y como vimos ahí en, en el instructivo de Rayo, nos da, eh, nuestra lengua da para eso y para mucho más, o sea, explotarla de, de alguna manera. Uh, los ingenieros, médicos, los invitamos a, también a que, a que aporten ¿no? a, a nuestra lengua, y también pues desde las culturas tenemos una forma de hacer, medi de hacer medicina, de ser científicos desde la cosmovisión de nuestros pueblos. Uh, yo dejaría ahí esta propuesta de analizarnos a nosotros mismos y de ver el futuro de nuestras lenguas, porque como bien dicen, uh, más bien las estadísticas, marcan que cada dos semanas desaparece una lengua, y en realidad hay lenguas amenazadas, el, el náhuatl, aunque sea una, un grupo de lenguas que lo hablan cerca de millón y medio, en realidad, por ejemplo, el náhuatl de Oaxaca ya está, ya está apareciendo. ¿no? Eh, lo mismo pasa con el, nuestra lengua, el zapoteco. Hay muchas variantes, por ejemplo, de valles, eh, de Sierra Sur, eh, muchas comunidades ya no están hablando. Eh, por ejemplo, en, en, en sola sol, en, en de Vega y otras zonas en donde solo hay unos abuelitos, entonces, pareciera que el zapoteco tiene muchos hablantes, sí, pero en real, la realidad es otra. ¿no? En muchas comunidades se están perdiendo. El náhuatl también está perdiendo hablantes en muchas zonas. Y al parecer hay lenguas que están extendiendo como el vatsil o vatsil -so como el mayatán o el chol, entre otras lenguas, eh, tiene más hablantes, por la propia iniciativa, o sea, no es una iniciativa, ¿verdad? Es una actitud de los propios hablantes en seguir haciendo la transmisión eh, intergeneracional que nosotros sabemos. Llegamos a esta reflexión de nosotros mismos y también, pues, a los, así como Armando y otros eh, colegas de la ENA, de la Universidad de CUNY, pues, seguimos invitando a la gente que pueda acce acceder a, a esta forma de ver el mundo y también de hablar esta lengua, que lo pueden aprender a uh, ya sea a través de, de, de documentos, de textos, de videos y audios, eh, bueno, pues luego hablaremos de, de esa situación. Que pueden acceder a todas estas lenguas, eh, yo creo que eso solo es una forma de, de, de, de invitarlos, ¿no? Para que ustedes no dejen atrás uh, lo que nuestros ancestros nos han enreda, ha heredado. Eh, son uh, una configuración de, de, de miles de años, ¿no? Que de, de, de, de la oralidad, de la forma de ver, de la ciencia, uh, la tecnología, y pues seguir invitando a, a todos los paisanos a que utilicen su lengua en cualquier rama de conocimiento, en cualquier eh, área de conocimiento que ellos se desenvuelvan, utilicen la lengua y verán que aporta mucho a su labor y también aporta mucho a, al mundo el conocimiento de nuestros pueblos. Y pues sigamos invitándolos, hablemos nuestra lengua, los que... Eh, no tuvieron la oportunidad de aprenderla muy bien, pues reaprendámosla con nuestros papás, con nuestros abuelos en, tiempos, en nuestros tiempos libres y bueno, recurrir a estos medios eh, a como, lo, eh, como esta plataforma en donde se puede escuchar Liza Shiza, o también, por ejemplo, iniciativas en lengua mexica, Tlachtoli o Nahuatl, con Martín Tonalmeyer, eh, algunos colegas ¿no?, que dan su, están subiendo o como si quieres aprender algo de Wisharika también está el compañero Tutupica, no allá en, en, en el norte, y muchas iniciativas ¿no? con las cuales ustedes se pueden sumar a aprender una lengua. Qué mejor que eh, est, eh, estas, estas formas de ver el mundo eh, comparten toda Mesoamérica de algún momento, eh, de alguna manera, historias o eh, las propias eh, formas, por ejemplo, de ver el cielo, de interpretar, Uh, el tiempo, ¿no? Se comparte con algunas culturas, y a eso da pie a una pregunta que siempre he hecho a los, al público, ¿no? ¿Cuántas formas de ver el mundo existen? Y bueno, pues, ahí no, sola, no solamente hay una forma, hay diversas formas, y la lengua sirve para configurar cada uno de esos elementos. De mi parte, pues, es, es, es todo, y pues sigamos interactuando con Raimundo, quien, quien nos ha facilitado también este espacio, ¿no? Para que sigamos ¿no? uh, implementando. Uh, yo creo que uno de los objetivos mundiales es visualizar nuestra lengua eh, y que el mundo la conozca, ¿no? pero también eh, que se valore desde el interior, desde las comunidades, porque es ahí donde realmente se, están, uh, se está perdiendo el interés de transmitir las lenguas. ¿no? Uh, las autoridades municipales hacen ahora el discurso en español cuando todos hablan de en las comunidades, ¿no? Es que hay que hacerles un llamado a ellos también a que se use la lengua en yinloui, ¿no? En los yinloui, en, en los en todas las comunidades, uh, programas Uy. que hacen del Día de las Madres, Día de los Niños, que a veces ahora ya el, el, el código es en español, ya no lo hacen en izashiza, hay que cambiarlo, porque toda la gente que está ahí viendo el programa solo habla de ¿no? Bueno, hablan español de alguna manera, pero qué mejor hacer, hacer uso de nuestra lengua en todos los escenarios en, de, de, de fiestas, de cumpleaños, de programas sociales, de eventos que se hacen ahí en las comunidades. Hay que invitarlos y también a los maestros y profesores que nos están escuchando de extenderles la invitación uh, de, de, de, no, de, de no dejar de, de utilizar nuestra lengua en las aulas porque es en, el, en el, el terreno en donde muchos niños piensan que pues, nuestra lengua no tiene valor. Sí, muchas gracias Nelson. Este, sí, de hecho esa es la, la iniciativa de Wendishida, pues tiene, va por ahí, ¿no? Como buscar este, este fortalecimiento de la lengua, tener presencia de la lengua en internet, en diferentes este, espacios, y también ofrecer una posibilidad para la gente que, que quiere aprender Wendishida. Eh, sabemos que hay gente que tiene ese interés, de gente que quiere aprenderlo como segunda lengua, ya sea porque tienen un interés eh, este, académico o ya sea que son este, descendientes de Hunisrida, de Níquilarrida, de, de personas zapotecas o que sus padres hablaron el zapoteco, sus abuelos y que ahorita tienen una, pues un deseo de, de conocer esa lengua, de aprender a hablarla, ¿no? Entonces la iniciativa de Bunishiza es para eso, es para eh, pues ponerles un material, este, proporcionarles material para lectura, para eh, escritura, para escuchar, para todo eso, no, para escribir. Entonces, este, pues vamos a seguir trabajando en eso. Eh, Charlotte eh, levantó la mano, adelante Charlotte. Bueno, sí. Bueno. Sí, te escuchamos. Alguien está hablando con otra persona, pero bueno, yo quería agradecerles, bueno, por el espacio y, y por los textos que ah, están me... en el issue, porque se, se entiende bastante, bueno, para mí. Y, este, y bueno, también compartir que eh, yo llegué a la cultura y a la lengua zapoteca porque yo soy maromera, y este pues hice una película... Que salió el año pasado, que se llama La Maroma de la Antigua, en un, en un pueblo que está en el municipio de Santiago de Xochiapan. Y, este, y pues mi necesidad de eh, escribir Zapoteco fue porque habían partes de la película en Zapoteco y yo la tuve que subtitular, pero pues yo no, pues no, no, lo, no lo hablo ni nada. Y entonces lo que hicimos fue con alguien que sí lo habla, en la comunidad ya casi, bueno, los jóvenes no lo hablan, casi solo las personas mayores, y entonces este, yo escribí todo con el, con el tiempo de lo que se habla, y lo escribí, pues, de un lado en zapoteco, bueno, en lo que yo escribí de zapoteco, <ríe> en mi manera de escribir yo no tenía conocimiento de, de nada, ¿no? Y pues hice mi cuadrito y ya un año después, cuando edité la película, pues me fue súper difícil, pero al parecer lo hice bien y sí se entiende. Y, y bueno, y también tengo, bueno, te quería comentar algo eh, del tema que hablábamos al principio, ¿no? De que si la resistencia, que si la traducción y todo. Este, yo soy bilingüe, o sea, no, no de zapoteco, yo soy franco-mexicana y este y sí creo que aunque seas bilingüe no es tu obligación autotraducirte, porque cuando tú vas a escribir algo y sobre todo si es algo que tiene que ver con una vivencia o con algo poético etc., etcétera, pues yo hay ciertas cosas que voy a escribir en una lengua y ciertas cosas que voy a escribir en otra y, y no y pues tal vez no me nace, ¿no? Pues, o sea, como traducirlo y, y pues hay textos que salen en, un, en una lengua y textos que salen en otra, entonces este pues sí creo que es una riqueza bilingüe y que hay que defender esa riqueza, ¿no? y que la lengua zapoteca pues tiene el mismo valor que las demás, no, no, no menor, ¿no? entonces pues, pues ahí la, creo que la lucha es, es como súper valiosa, y eh, a, hablando como de, de que es una riqueza, pues también yo agradezco un buen como haber aprendido los sonidos eh, ja y za en, desde chiquita en el francés, porque pues, en la comunidad decían pero, pero tú ¿por qué, ¿por qué si lo pronuncias bien? Pues, si la gente que viene aquí no, no, no lo pronuncia bien, entonces y yo no, es que para mí es muy fácil y, y lo escribía pues igual con la Z, ¿no? Porque para mí la Z pues también puede ser su... Y no sé, y así, así fue como se avanzó, y bueno, pues sí, o sea, la película está disponible, esperemos que cuando se termine todo este rollo pandémico, pues se puedan organizar proyecciones, si les interesa. Eh, creo que va a estar en Yagallo en diciembre, entonces, este, pues eso, nada más, pues también para decir un poco de mí y por qué estoy aquí, ¿no? Porque luego... Preguntaron, ¿no? De, de, de dónde venían o, o así, y, y pues eso. Y muchas gracias. Gracias, Charlotte. Este, pues si nadie más quiere participar, yo creo que eh, podríamos ir cerrando esta charla. No sé si alguno de ustedes quiere decir algunas palabras en zapoteco con el micro. Este... Aunque sea para despedirnos, los, los demás, los que no han hablado. Si, si no. gusta. Adelante. Adelante, Eve. Sí, disculpa, creo que no escuché muy bien. Eh... Comentaba sobre decir una palabra en zapoteco. Sí, sí, sí, si quieres participar, eh, también puedes hacerlo en español, si como te sientas cómoda. Estaba invitando a nuestros participantes a, eh, a dar unas palabras, ¿no? Okay, este, bueno, referente de mi interés sobre por qué estoy aquí en, la, en el taller o, o referente a los textos que nos compartiste. Eh, no, lo que quieras, si quieres comentar el, la sesión o quieres decir algo en zapoteco o comentar algo como lo hizo Charlotte, explicarnos cuál es la razón por la que está participando con nosotros. Adelante. Ah, ok, perfecto. Bueno, mi nombre es Ezebe, eh, yo realmente pues soy originaria de Guanajuato, hace unos años decidí mudarme a la ciudad de Oaxaca, eh, mi interés por los pueblos, pues, es algo que ya tenía desde hace un tiempo como conocer así realmente las, las raíces y principalmente lo que es la Sierra Norte de Oaxaca, es el área que más me gustó de todo lo que conocí. Por fortuna, pues tuve la oportunidad de conocer lo que fue toda la zona de Ixtlán, Natividad, Calpulalpan, Chacuí, San Pedro Nolasco, Vijanos, Tanetse, Yotao. Entonces... Eh, al principio del curso, pues yo no tenía idea de qué clase de zapoteco pues, existía o qué clase de zapoteco. Yo creí que era uno, uno solo. Entonces yo al darme cuenta de que era el zapoteco de la sierra, realmente me, me motivó más, porque es el zapoteco especial de la zona que más me gusta de Oaxaca. Aunque actualmente no estoy radicando en Oaxaca, pero me gustaría especializarme... Eh, no sé, tal vez en enseñanza o realmente, por el momento no tengo una idea clara, pero me gustaría realmente como aplicar en una clase como de, de CONAFE para poder estar realmente al lado de la comunidad, poder convivir con ellos, poder como mezclarme entre, entre la comunidad y realmente tener estos conocimientos como más, más de cerca, practicarlo. pues es un poco de, de mi interés, eh, pues realmente como ya te comentaba anteriormente, eh, estoy aprendiendo desde cero, entonces los trabajos y todo lo que nos has compartido, realmente me parece bastante interesante, bastante interactivo, las adivinanzas, el juego de palabras, pues realmente es como de que ya ella quisiera empezar a, a practicarlo y tratar de mejorar mi pronunciación, y realmente les agradezco bastante a, a ti a, a Nelson pues por toda esta esta iniciativa que están haciendo gracias gracias a ti Eve muchas gracias por acompañarnos y pues por ese interés en nuestra lengua y pues sí siempre es es este motivante encontrar personas que tienen esa ese afán de aprender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 Entonces, muchas gracias, Ebe, este, por acompañarnos. No sé si alguien más quiere comentar. Ya solo quedamos nueve en este momento. Al principio llegamos a ser creo que trece todos. Entonces, este, estuvo bastante bien. Si alguien más gusta comentar. Eh, si no, pues yo creo que este, podríamos cerrar la sesión. Nada más, eh, ustedes digan si alguien más quiere comentar algo. Eh, yo Sí, adelante Ah, soy Marta este Pues solamente quería agradecer por el espacio y que pues sí es una, una labor muy grande como llevar a cabo estos espacios virtuales pero igual a mí me posibilitó esto por la pandemia y así entonces creo que es una de las cosas una de las pocas cosas positivas que puedo sacar de, de esta situación, ¿no? Y que pues les mando un abrazo y pues ojalá que este proyecto siga creciendo. Muchas felicidades. Gracias, gracias Marta, y pues este, ahí tienes disponibles el material para cuando gustes, esperemos que sigas aplicando, gracias por acompañarnos en esta sesión. Recuerden que el seminario eh, pues va a seguir, estamos haciendo una sesión cada sábado, hasta ahorita hemos tenido la oportunidad de hacerlo cada semana, hemos encontrado diferentes... Este, ponentes. Hemos estado con Nelson, conmigo y tenemos eh, programadas algunas sesiones para más adelante. El próximo sábado vamos a estar con una chica de Tanetze, paisana de Nelson, que ha estado trabajando con el zapoteco colonial. Entonces el próximo sábado, el 13, vamos a hablar sobre el zapoteco colonial y, y siempre, siempre tratamos de enfocarnos en el Shriza, que es nuestra, la lengua que nosotros hablamos. Y bueno, ella ya, ya, este pues sabrá cómo abordar el tema, ¿no? Y más adelante vamos a tener una, eh, creo que el 21, el 20 o 21 de este mes, vamos a tener una sesión, eso ya está confirmado, bueno, si, si algo pasa, pues les avisamos, eh, una sesión con un arqueólogo que se llama José Alfredo Arellanes, él va a estar eh, con nosotros, va, él hizo un recorrido arqueológico en el rincón, en, en, en la región Shiza, entonces nos va a comentar cosas que hallazgos de, de esa zona, ¿no? A comentar algunas cosas desde el punto de vista arqueológico. Entonces, este, pues los invitamos a que sigan acompañándonos en las sesiones. Vamos a crear los eventos en Facebook y también, siempre que se pueda, pues trataremos de transmitirlo en vivo en YouTube. Esta, esta vez no pudimos por cuestiones de conexión, pero vamos a ver cómo resolver esa parte. Eh, no sé si alguien más está, quiere decir algo. Eh, dicen... Armando Doroteo, a mí me gustaría el poema de López Chinés, pero para la próxima igual, para practicarlo esta semana. Sí, sí, claro. Este en ¿sí? sí, sí, gracias Armando. Entonces, si no hay nadie más, pues yo creo que eh, podemos cerrar la sesión. Muchas gracias a todos por participar. Nos vemos el próximo sábado si gustan acompañarnos. Y pues que estén bien, que pasen un bonito fin de semana. Pues hágalo. Claro, Rayo.